Bien, eh, vamos a resolver eh, algunos de los puntos en el ejercicio en el que a partir de una serie de proyecciones de puntos sobre planos de proyección eh, en el sistema isométrico eh, debemos hallar el resto de proyecciones de esos puntos sobre los planos de proyección o bien la proye las proyecciones de los propios puntos en el espacio. Eh, tengo un sistema axonométrico-isométrico ejes X, Z y en el ejercicio no ponen nombres a estos ejes pero yo los pongo para aclararlos mejor incluso aparecen en líneas discontinuas lo, las prolongaciones de los ejes más allá de los planos eh, más allá del primer cuadrante es decir eh, puede ser que estuvieran ocultos algunos de estos puntos por no estar en el primer cuadrante y eh, bueno, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que para obtener las proyecciones de los puntos sobre los planos de proyección, el punto se ha proyectado en perpendicular sobre ellos, ¿vale? de manera que un punto que se haya proyectado sobre el XY se habrá proyectado en perpendicular a él, es decir, en paralelo al eje Z. ¿vale? Es por ejemplo el caso de B1, es la proyección el punto B en el espacio y para obtener esta proyección se ha tenido que proyectar sobre el IX eh, en perpendicular a ese plano o si queréis en paralelo a Z generalmente eh, el sub 1 está muy claro que va a pertenecer al plano horizontal si queréis llamarlo el, al XI, no siempre está tan claro eh, si el sub 2 pertenece al ZI o al ZX en este caso el que 2 pertenecería, de acuerdo con lo que en el ejercicio, al XZ y el sub 3 pertenecería a la proyección del punto en el YZ. Bien, vamos allá en primer lugar donde está B, acordaros de esto, B1 se ha tenido que obtener con un rayo proyectante que sería paralelo a Z, así que si dibujo ese rayo proyectante sería esta línea B ha de estar obligatoriamente en esta línea. De la misma manera si B3 se ha obtenido en, a través de un rayo proyectante perpendicular al IZ, es decir, paralelo al X, yo puedo trazar desde B3 una línea que sea paralela al eje X. Bien, donde estas dos líneas, que voy a marcar las dos con un color de línea de trabajo, donde estas dos líneas se corten, resulta que esa ha de ser la proyección del punto B en el espacio. Bien, pues vamos entonces a llamar al punto B, vamos a ponerle también un color diferente para ver que es parte del resultado. Bien. Ya tenemos la proyección de B, nos quedaría ya B2, que sería la proyección del de punto B sobre el plano, en este caso, XZ. Para ello, acordaros, B2 habrá obtenido, al ser una proyección en XZ, se habrá obtenido mediante un rayo proyectante que pase por B y que sea paralelo ahí o perpendicular a XZ, si queréis. Sería ese rayo que acabo de hacer ahora el color del trabajo de la línea de trabajo y debo obtener exactamente en qué punto esta línea está de 2. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues voy a obtener la proyección de este rayo sobre cualquiera de los otros dos planos proyectantes que tengo en este caso. Por ejemplo, voy a proyectar este, esta línea, este rayo, sobre el plano XY, es decir, voy a trazar una paralela ahí por el punto B1 y voy a ver dónde esa línea corta el eje X. Esto me estará indicando que este rayo de aquí estará cortando al plano XZ. Es decir, en este punto de aquí trazo una paralela al eje Z. Bien, pues este punto de aquí en el que se han cortado las dos líneas, esa, ese punto corresponde a la proyección ver, eh, en el plano XZ del punto B, es decir, a la proyección B2. Vale. Eh, lo mismo pasaría con el punto F. Si os liáis mucho, coger un punto en el que tengáis claro este proceso y repetir casi mecánicamente el, el proceso. Vamos a en primer lugar la posición de F. Acordaros, F3 es la proyección del de punto F en el plano Y Z. Así que obligatoriamente el punto F deberá estar en una perpendicular a ese plano, o si queréis una paralela al Z una paralela al eje X desde F3, sería esa paralela de ahí. De la misma manera si eh, F2 es la proyección del punto F en el plano ZX el punto F obligatoriamente tiene que estar en una paralela al eje Y por F2 así que trazo esa paralela, le doy característica de línea de trabajo y donde se corten estas dos líneas que acabo de trazar, este obligatoriamente deberá ser la proyección del punto F en el espacio. Bien. Ahí lo tengo. Vale, aquí lo tenemos. Bien. Nos quedaría hallar F1. Proyección. El punto F en el plano XY. Como siempre, si lo he proyectado en perpendicular al XY, he proyectado el punto por un rayo que es paralelo al Z. Así que por el punto F trazo una línea paralela a Z. En esta línea de aquí es donde ha de estar F1, que es lo que estoy buscando. Para saber exactamente en qué punto se encuentran de cualquiera de estos rayos en el plano XI, por ejemplo voy a hacer la proyección del de el rayo F, F3 sobre el plano XI, para ello lo que voy a hacer es por F3 voy a trazar una línea paralela al Z, donde esa línea corte al eje Y, trazo la proyección de FF3. Bien, pues esto me indica el punto de la primera línea en el que ha de estar F1, que sería ese punto de ahí. Vamos a terminar de ponerles nombre ahí habría obtenido la proyección del punto F en el plano XI. Sí. Bien, eh, espero haberos solucionado la duda, cualquier eh, pregunta me la podéis hacer. Un abrazo muy fuerte a todas.